Bien, entonces vamos a... Eh... Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Eh, espero que estén muy bien, yo por mi parte estoy bastante bien En, en esta ocasión vengo a eh, dar un pequeño tutorial de cómo administrar, cómo crear roles Para que tengan un mayor control dentro de los canales en Discord Por ejemplo, eh, ya me imagino, deben de saber cómo crear nuevos canales es bastante fácil, es bastante sencillo nos damos esta opción, crear canal y aquí nos aparece si queremos que sea un canal de texto o un canal de voz rápidamente nosotros elegimos canal de voz, canal de texto, puede ser lo que sea y podemos crear nuestro canal recuerden que también lo pueden crear de manera privada, es decir solamente ustedes van a decidir a quién le van a dar eh, permiso para poder ver este canal ¿Ok? Aquí dice solamente miembros seleccionados y roles pueden ser eh, capaces de ver este canal. Si sí, dan clic en canal privado. Mucho de lo que tiene que ver con los roles y con las personas que pertenecen a tu servidor en Discord eh, tiene que ver con este tipo de permisos. Ahora bien, ¿cómo vamos a administrar? ¿Cómo vamos a crear este tipo de grupos? De esta manera. Nos vamos a la pestaña. Donde se encuentra el nombre de nuestro servidor En esa parte de arriba Damos clic para que no haya pierde Y vamos a lo que son los ajustes del servidor Dentro de ajustes del servidor Como bien saben podemos Cambiar nuestro icono, cambiar el nombre del servidor si queremos eh, Seleccionar nuestro canal de inactividad Y eh, podemos crear un canal de bienvenida y pedirle que mande este, mensajes aleatorios Eso es lo que se puede hacer dentro de la vista general del servidor Ahora, vamos a la opción de roles Si nosotros tenemos a, Si nosotros tenemos a nuestro Discord integrado con Twitch Entonces tenemos la posibilidad de ver Estos roles que tienen que ver Con el tipo de suscripción que tiene ...dentro de nuestro Twitch. Estos no se pueden modificar completamente, pero sí puedes darles permisos. Pero vamos primero a lo importante, que serían permisos predeterminados. Dentro de permisos predeterminados, esto, esto, esto, esto, esto... ...le va a tocar a todos dentro del de servidor de Discord. Estos permisos se van a quedar de manera predeterminada. Y eso significa que normalmente no tendríamos que hacer ninguna otra modificación yo recomendaría que ustedes leyeran cuáles son los permisos que se tienen y vayan activándolos dependiendo de qué es lo que quieren ustedes para con su servidor y con los diferentes canales que ustedes tienen el más esencial que es obviamente ver canales todos pueden ver los canales todos los que pertenecen a everyone por default todos los que se agreguen a tu servidor van a pertenecer a everyone es decir tienen estos permisos por eso es que digo que sería bueno que checaras cuáles son los permisos que quieres para ellos de entrada eso sería lo mejor pero de todos modos nosotros cuando creamos o vayamos a crear nuevos roles vamos a agregarles ciertos permisos a personas que ya conocemos o que eh, sabemos quiénes son o que este, queremos que interactúen de una forma distinta dentro de nuestro servidor. Así que vamos entonces a ver cada uno de los permisos. Ver canales, permite a los miembros ver los canales por defecto, excepto a los privados, perfecto. Gestionar canales, permite a los miembros crear, editar o eliminar canales, claro que no. Gestionar roles, permite a los miembros crear nuevos roles, este tampoco. Gestionar emojis y stickers, permite a los miembros añadir o eliminar emojis y stickers personalizados en ese servidor, claro que eh, depende, de, depende mucho de lo que tú quieras para tu, con tu servidor. Así que pues ya decides tú si quieres que se mantengan estos permisos o no. Ver el registro de auditoría, permite a los miembros... No tengo ni idea de para qué es este, pero yo mejor lo tengo desactivado. Gestionar webhooks, digamos que ya les dije aquí de lo que trata, pero sinceramente no tengo ni idea, así que yo lo tengo desactivado. <risa> Gestionar servidor, permite a los miembros modificar el nombre del servidor, cambiar de región, ver todas las... obviamente no. Ahora, permisos de la membresía. Crear invitación, pues todos queremos que inviten... que. Todas las personas que entren a nuestro servidor que, pues que inviten a, a quien sea, ¿no? Obviamente sí. Cambiar apodo, permite a los miembros cambiar su propio apodo para que sea exclusivo de ese servidor, claro que sí. Gestionar apodos, claro que no, no queremos que nadie le ponga apodos a quien quiera que sea, ¿no? Expulsar miembros, permitir que cualquier miembro del Everyone pueda expulsar, no, obviamente no. Banear, tampoco queremos banearlos O queremos que alguien más banee por nosotros Aislar temporalmente a miembros Tampoco queremos que alguien aísle a miembros exactamente Ustedes entienden Permisos con respecto a canales de texto ¿Enviar mensajes? Claro que sí Envía mensajes en los hilos? Claro que sí ¿Crear hilos públicos? Perfecto ¿Crear hilos privados? No Yo por ejemplo no quiero que nadie cree cosas Que eh, nadie más está permitido a ver. Porque pues, la idea no es esa a, Al menos dentro de todos los canales de texto que tengo Esa no es la idea Insertar enlaces, eh, sí, no hay problema Adjuntar archivos, también no hay problema De nuevo, ya va a depender de qué es lo que quieras Para con tu servidor Añadir reacciones Permite a los miembros añadir nuevas reacciones de emojis Etcétera, etcétera, etcétera Perfe Perfecto, claro que sí Usar emojis externos, perfecto Usar stickers externos, perfecto Mencionar everyone Here y todos los roles. sí, ¿por qué no? ¿Para qué? Yo no le veo problema a esto. Es puede ser molesto si es que hay luego a usuarios que no quieren que se les mencione, que se les este, moleste. Eh, así que este, pues este, ya depende también de ustedes, ¿no? Pero yo lo tengo activado porque pues, no tengo ningún problema. Y espero que mis miembros dentro del servidor no tengan ningún problema. Si no haciendo mensajes. Ojo aquí. permite a los miembros eliminar mensajes de otros miembros. Claro que no. Gestionar hilos. Permite a los miembros renombrar, eliminar, cerrar y activar el modo lento en los hilos. Claro que no. Leer el historial de mensajes. Esto es importantísimo. Leer el historial de mensajes. Permite a los miembros leer los mensajes enviados anteriormente en los canales. Si ustedes lo desactivan, eh, cualquier persona que entre y que sea nueva no va a poder ver los mensajes anteriores dentro de todos los canales canales de texto, así que ya depende de ustedes, pero yo prefiero que sí vean el hilo de mensajes así que, activado yo lo tengo activado, no sé ustedes enviar mensajes de texto a voz, permite a los miembros enviar mensajes de texto a voz empezar los mensajes con, no tengo ni idea pero sinceramente no lo tengo activado porque no me interesa, usar comandos de aplicaciones, digamos aquí ya les expliqué para qué es esto, pero pues sinceramente yo no sé <risa> no he investigado lo suficiente pero pues de todos modos lo tengo desactivado ahora Permisos del canal de voz Esto también es importante Podemos modificar este tipo de permisos Con otros roles Como con recurrentes, por ejemplo Los administradores que yo tengo O los suscriptores, podemos hacerlo eh, Sin embargo este eh, Por default, como ya les había comentado En el rol de Everyone Sería mejor No tener activo Esto, que es hablar todos pueden conectarse y escuchar el canal de voz que tú quieras con esto conectar permisos de canal de voz conectar todos pueden escuchar todo lo que quieran escuchar ok ojo con eso porque esto va a permitir que todos puedan conectarse y escuchar todos todos todos todos lo que no va a permitir es hablar Permite a los miembros hablar en canales de voz. Si se deshabilita este permiso, los miembros serán silenciados por defecto hasta que alguien con el permiso para silenciar miembros desactive dicho silencio. Entonces, aquí en la opción hablar, esto debe de estar desactivado si ustedes no quieren que alguien más hable sin haberles dado permiso. Una persona que ustedes no conocen puede entrar a tu canal de, a tu canal de voz, puede escuchar. Adelante, perfecto, no hay problema, pero no va a poder hablar, entonces les sugiero que tengan estas cosas así como yo las tengo, conectadas y desconectadas Video, permite a los miembros compartir video, compartir pantalla o transmitir una partida en este servidor yo no lo tengo activado por default para todos los miembros, eso prefiero dejarlo activado para personas conocidas porque no quiero que utilicen de mala manera el canal para eh, transmitir lo que ellos quieren ¿sí? Entonces, ya depende de ustedes, pero yo lo tengo desactivado para todos Usar actividades, permite a los miembros usar actividades en ese. servicio No tengo ni idea de para qué es esto, pero yo lo tengo activado <ríe> Así que a partir de aquí, digamos que ya les expliqué y activenlo Yo desactivenlo, no sé, pero pues digamos que ya les expliqué Usar actividad de voz, permite a los miembros hablar en canal de voz con tan solo hablar si se deshabilita este permiso, los miembros tendrán que usar pulsar para hablar. Es útil para controlar el ruido de fondo o a los miembros más ruidosos. Esto tiene que ver con la opción de hablar. Si tienen ruido de fondo, ellos necesitan a fuerza teclear o pulsar una tecla para poder hablar. Entonces este, van a tener que estar utilizando una tecla para poder hacer esto, usar actividad de voz. Sí. Pero si lo tengo desactivado, ellos no van a necesitar pulsar nada van a poder hablar, entonces va a recaer en nosotros el permiso para poder darles la opción de hablar, así que ya depende de ustedes cómo quieran eh, activar esto, si lo activamos no hay problema porque este, ellos van a tener que activar una tecla para poder hablar, ya si vemos que existe algún problema con esta pulsación de tecla fuerza para que puedan hablar, entonces podemos pasar y desactivarlo pero eh, ya depende de ustedes, si quieren que se quede activo o si quieren que se quede desactivado, este, pues no sé. Pero yo lo tengo desactivado porque no, no creo que tenga problemas para que todos los miembros que entren a mi eh, canal de voz puedan hablar. Porque pues de todos modos yo no los permito o no permito que se conecte el micrófono directamente. Así que pues ya depende. Prioridad de palabra. Permite escuchar más fácilmente a los miembros en los canales de voz. Al activarlo, el volumen de los que no tienen ese permiso se baja automáticamente. Esto lo podemos activar con cada uno de los miembros dentro de otros roles. Entonces, al menos en May One podemos tener la opción desactivada. Pero si, por ejemplo, tenemos tres roles ¿no? en un canal. ¿Okay? Si... El usuario pertenece a everyone y ese está desactivado. Pero lo tiene. Pero si el otro usuario pertenece a los administradores. Y lo tiene activado. Entonces ellos van a tener prioridad de palabra. Sobre everyone. Ok. Entonces, mientras vayan hablando, si alguien de los administradores habla. <risa> significa que ellos van. Se va a escuchar más la voz de ellos que la de everyone. Así que eh, yo tengo desactivado porque no tienen prioridad de palabra. ¿Sí? no sé si me expliqué y si tienen problemas pues pueden ponerme ahí en los comentarios oye este no te entendí explícanlo de nuevo o pues no sé algo no silenciar miembros permite a los miembros silenciar a otros en canales de voz obviamente no eso significa que le puedo dar a todos ese ese permiso no pero pues obviamente no vamos a hacerlo ensordecer miembros permite a los miembros ensordecer tampoco mover miembros tampoco permisos de eventos gestionar eventos no y esta, este creo que es uno de los permisos eh, que todo eh, canal Everyone debe tener desactivado Y creo que lo tiene desactivado por default Que es permisos avanzados administrador Los miembros con este permiso tienen todos los permisos Y también pueden ignorar las restricciones y los permisos específicos de los canales Eso significa que no queremos eso, así que lo tenemos desactivado por default Perfecto ya quedó claro, más o menos, cómo está eso de los permisos dentro de everyone. Recuerden, dentro de everyone, si ya tenemos esto súper bien entendido, vamos a ver qué onda. Me equivoqué, perdón. <ríe> Así que, ya si ya quedó esto claro, vamos a atrás. Quiero que vean cómo yo, por ejemplo, tengo activado un rol que se llama los recurrentes, las personas que conozco, que sé que pueden hablar, que no tienen problemas para que yo les dé prioridad para hablar. Entonces, vamos a recurrentes. Vamos a permisos, y se van a dar cuenta como es que para ellos tienen un permiso específico dentro del canal de audio. ¿okay? Tienen los mismos permisos dentro de los canales de texto, sin problemas, de archivos, añadir, etc., gestionar mensajes, gestionar hilos, obviamente no quiero que gestione mensajes, hilos, historial de mensajes, envíe mensajes de voz, usar comandos, etc., etc., etc., como les dije, depende del rol, entonces ellos van a tener ciertas eh, opciones, ciertos permisos que no tiene Everyone. Perfecto, pero pues prácticamente va a ser lo mismo que tiene Everyone. ¿Dónde va a cambiar? Precisamente, como les había comentado, en permisos de voz, canales de voz. Ellos se pueden conectar, claro que sí, y ellos pueden al conectarse Conectar su micrófono de manera automática ¿ok? Ellos sí pueden hacer esto Cosa muy distinta con Everyone Que en Everyone no está conectado Si ¿Sí vieron con el cambio Entonces los recurrentes si sí pueden estar Escuchando Pueden hablar al momento en el que entran al canal Como les dije, algunos permisos Ellos tienen permisos para ciertas actividades Y para otras no por ejemplo, permite a los miembros usar actividades en ese servidor, usar actividades de voz, permite a los miembros hablar en canales de voz con tan solo hablar. Si se deshabilita este permiso, los miembros tendrán que usar pulsar para hablar. Eso es lo que les había dicho, pulsar para hablar. Si deshabilito esto, ellos tienen que pulsar para hablar y de esa manera se activa su micrófono. Y yo no quiero eso. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos tienen activada esta opción, pero en Everyone está desactivada. Si ven el cambio, perfecto. Espero que sí lo hayan visto. Y pues prácticamente todos los permisos son los mismos. Ya que creamos este rol, bueno, primero que nada, ¿cómo que creamos un rol? Regresamos. Estoy en roles. Ya configuré permisos para everyone. Y vamos a crear un rol. Ese es el nuevo rol. Le pique aquí al azulito y se creó el nuevo rol, en el nuevo rol yo puedo editar ¿editar qué? permisos y gestionar miembros, cómo agrego miembros aquí añadir miembros buscar miembros y voy seleccionando a los miembros que quiero que estén dentro de este nuevo rol y doy añadir perfecto quedó claro espero que sí vamos atrás y voy a eliminar este, bueno como no quiero que se quede, voy a eliminarlo. ¿Dónde está? Voy a eliminarlo. Aquí está. <risa> vale. Entonces, eh, espero que haya quedado claro esto de eh, la gestión de permisos. Si tienen alguna duda, eh, pueden contactarme, pueden mandar un mensaje. Eh, de ahí está. Ya saben cuál es mi Discord. Eh, ahí están los mensajes este y si me, ve, me, me vieron eh, y encontraron en Twitch pues ya saben no ahí estoy eh, espero que haya quedado claro nos vemos olvidé mencionar que este, los canales tienen permisos también esos permisos igual tienen que ver con everyone así que eh, debemos de gestionar estos permisos que se encuentran en esta parte y son prácticamente los mismos, así que también debemos entrar a cada uno de los canales y modificarlos para eh, que se ajusten a lo que tú desees para con tu canal Pasa lo mismo tanto con el canal de audio como el canal de texto, así que también cheque